Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea y de Filipo. Por el camino, preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y vosotros, quién decís que soy? Tomando la palabra, Pedro le dijo, Tú eres el Mesías. Y les combinó a que no hablaran a nadie acerca de esto, y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a a los tres días, se lo explicaba con toda claridad. Entonces, Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo, pero él se volvió y, mirando a los discípulos, increpó a Pedro. Ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra. De Dios, Gloria a Ti, Señor Jesús. Oh deja que, el Señor, te vuelva en su Espíritu.